No hubieron preguntas Tampoco respuestas Lo que hubo con certeza Fue Que tenía la puerta abierta De repente apareciste y se encendió Algo que estaba escondido en mí y no tardaste en ofrecer lo mejor de ese bello y enorme corazón y no hicieron falta preguntas tontas las respuestas lindas llegaron prontas y aunque hoy mi humor no está para bromas cada respuesta casi casi, me llevaron al coma. No hubieron preguntas, tampoco respuestas, lo que hubo con certeza fue, que tenía la puerta abierta. Y ahora qué puedo hacer de mi vida, no puedo ni quiero vivir sin ella. Y aunque sé que todo es imposible, yo sigo ahí, esto me parece increíble. Hoy sé que mi corazón no es ya mío, que se quedó a la orilla de ese río,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 no hubieron preguntas, tampoco respuestas, lo que hubo con certeza fue que tenía la puerta abierta.